Continuando con el módulo controlador ACAC, vamos a discutir sobre el puente semicontrolado, su operación, formas de onda e impacto al sistema. Entonces ya lo hemos mencionado en el tema pasado que un puente semicontrolado está compuesto por un tiristor y un diodo, que en el semiciclo donde opera el tiristor vamos a tener control sobre la forma de onda, es decir, vamos a controlar cuánta fracción de la onda sinusoidal, recibe la carga como lo podemos ver en la figura donde se ha recortado el extremo de la onda de tensión que recibe la carga en el semiciclo positivo vemos que cuando conduce el diodo perfectamente pasa todo el semiciclo, entonces vamos a controlar el valor efectivo controlando el ángulo de disparo o el retardo en el encendido en el semiciclo en el cual el diodo el tristor, perdón, tiene control. Entonces con esa forma de onda podemos ver la distribución armónica. Tenemos componentes de tensión y corriente media. Debido a que un semiciclo pasa completo mientras que el otro pasa una fracción. Eso va a hacer que sobre el sistema y sobre la carga haya componente de corriente continua. Recuerden que un sistema por calidad de servicio, la componente continua no debe superar más allá del 1%. Entonces tenemos... Impacto sobre la fundamental segunda y el resto de las armónicas Vemos que este puente contribuye a impactar desde el punto de vista armónico Armónicas por debajo de la armónica 3. Con respecto a la forma de onda, la expresión de corriente entre alfa y beta Viene dada por la expresión de un puente semicontrolado Desde la forma raíz de 2b sobre z seno de omega t menos phi menos seno de alfa menos phi por la exponencial de menos omega t menos alfa sobre tangente phi. El ángulo de apagado para el tiristor lo vamos a calcular a partir de la solución a la ecuación trascendental, que no es más que la solución del término entre paréntesis. Entonces tenemos que como la operación del convertidor electrónico se basa en la operación no simultánea, fíjense que a diferencia de los temas o de los módulos de rectificación, esta vez no buscamos la condición continuada, buscamos trabajar en condición no continuada, es decir, la operación no simultánea de las componentes. Esto se alcanza siempre y cuando tengamos que el encendido del de próximo periodo sea mayor o igual que el ángulo de apagado. Eso nos da un límite de controlabilidad, es decir, aquellos valores de alfa que garantizan que alfa más 2pi sea mayor o igual que beta. Eso lo vamos a lograr para el intervalo en carga pasiva, donde alfa está restringido al rango entre el ángulo de carga, es decir, phi y pi radiales. El valor efectivo de la fuente que es nuestro grado de controlabilidad lo podemos ver en la siguiente expresión BRMS es igual al B de la forma de onda sinusoidal de la fuente por la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi de gamma menos el seno de 2 beta sobre 2 más el seno de 2 beta sobre 2 recuerden que el término en la raíz siempre debe dar menor que 1 de tal manera que el valor efectivo sea menor que 1 si no recuerden que no podemos producir energía de la nada Entonces siempre ese término debe ser menor que 1 Es una forma de ir chequeando si efectivamente no estamos cometiendo errores de cálculo La corriente efectiva se calcula de acuerdo a la definición Ya lo hemos conversado en múltiples oportunidades en los distintos módulos Este puente no puede ser utilizado para el control de máquinas eléctricas Debido a la componente continua de tensión que ocasionaría la saturación del circuito magnético Ya hemos dicho, recuerden que por calidad de servicio De acuerdo a la normativa internacional La componente continua de un sistema de potencia Debe ser inferior al 1% Entonces con esto damos por concluido el tema del de puente semicontrolado Como vemos tenemos control en, la, en el semiciclo que está conectado el tiristor el puente introduce componentes de tensión y corriente media Tanto el sistema como la carga Están en ese ser menor al 1% El límite de controlabilidad está para aquellos valores de alfa Comprendidos entre el ángulo de carga FI, tangente a la menos 1 de omega L sobre R Hasta pi radianes Los invito a continuar con el siguiente tema Que es el de puente controlado Gracias por su atención